Diferencia entre matrícula administrativa y académica La matrícula administrativa corresponde al pago de arancel de la carrera o verificación del beneficio ministerial. En cambio, la matrícula académica es cuando él o la estudiante inscribe sus asignaturas de acuerdo al semestre académico que está cursando, según su plan de estudios. Matrícula administrativa es el primer paso que debe realizar y el segundo matrícula académica para poder, por ejemplo, solicitar a través del sistema integrado su certificado de alumno regular.